Bueno, la asociación Andade se dedica al asesoramiento, a la ayuda, sobre todo más moral que otra cosa, a los amputados, a esos amputados que se encuentran de repente con un miembro menos y, y necesitan que alguien les, les anime, porque no es lo mismo el ánimo que pueda darle la enfermera, el médico o quien esté allí al cuidado de él, ...que una persona por la que ha pasado por ello... ...que se ha sufrido esa amputación y tal... ...en mi caso pues, pues tengo las dos piernas amputadas... ...con lo cual pues resulta... ...para mí resulta más sencillo explicarle lo que... ...cómo va a ser su vida a partir de ahora. Claro, la verdad es que en esos momentos que son duros... ...para la vida de una persona, tener un referente... ...que, que conozca la realidad es siempre un apoyo... Por supuesto, eso es fundamental. Ya me hubiese gustado a mí cuando me pasó esto, haber tenido a alguien como yo que viniese a verme y me explicase todo. Yo voy allí les enseño cómo funcionan las prótesis, que es otra cosa que también preocupa mucho. La, el tema de que, que cómo son las prótesis, porque nadie sabe si tienen que llevar unos cinturones o unos correajes o cosas de esas. y ...y es explicarles que es muy fácil, quitar y poner es casi como un, como un calcetín... ...pero claro, hay que explicárselo y la gente se anima mucho cuando, cuando ven esas cosas, sí. ¿Y entonces nos animas a acudir a usted? Por supuesto, es que la, la idea es que sepan que existe la asociación esta... ...desde hace ya dos años y, y, y estamos pues eso, visitando en los hospitales... ...tanto en el Negrín, bueno incluso estuvimos en un congreso en Tenerife la semana pasada... ...un congreso de enfermería que, que fue muy interesante también... ...para hablar de todos estos detalles de, de cómo se lleva... ...de la nueva vida que hay que hacer y todo esto. Claro, es una nueva vida y bueno, es una, una vida con sus alternativas... ...con sus nuevas soluciones y cómo podemos informarnos... ...cómo podemos llegar a ustedes mediante una página web... Pues sí, es una pues la página web, es muy sencilla, es Andade... ...la Asociación Nacional de Amputados de España, es las tres W, andade.es... Y, y si no, mi correo electrónico es también muy fácil, pues canarias.andade.es.